hola Prisliners, saludos cordiales nuevamente luis de PRIXLINE muchas gracias a los que estáis ahí tanto en twitter periscope en youtube en instagram eh... seguimos con las emisiones siempre en directo PRIXLINE siempre en directo y hoy estamos con sara sara estás ahí aquí estoy hola PRIXLINERS <risa> Sí, Cuéntales ¿De qué vamos a hablaros? No. Pues de las señales que nos indican que le gustamos como trabajamos a nuestro jefe. O sea, no es algo determinante que digamos directamente, vale, esto pasa, ya le gusta a mi jefe, pero sí son señales positivas que nos pueden hacer pensar que efectivamente le gustamos a nuestro jefe. Entonces, bueno, pues quizás esto nos dé confianza a la hora de trabajar. Claro, porque muchas veces estamos en un trabajo y hay jefes que te dicen muy claramente, oye, muy bien, oye, muy mal, oye, muy regular. Pero hay otros que, que, que no sabes si lo estás haciendo no, bien, si lo estás haciendo mal. ¿No, hará y, no, y no todo lo que voy a decir va a ser determinante, como digo. O sea, no, no os penséis que ya por lo que digo, eh, ya definitivamente le gustáis a vuestro jefe y os confiéis y os subáis como quien dice a la parra, ¿vale? O sea, simplemente son señales positivas que hay que tener en cuenta y que cuantas más se cumplan, mejor. Y bueno, pues aquí me las he preparado, tengo vale, pues, algunos. Pues sí, cosas empieza yo y luego te hacemos preguntas. Bueno, les recuerda a los trislines, los que estáis ahora en directo, tanto en YouTube como en Twitter o en Periscope, podéis poner preguntas que se las hacemos a Sara, las dudas que os surjan. Los que lo veis sí. luego, pues ponerlo en los comentarios, que también os las vamos resolviendo. Algunos días haremos emisiones solo para resolver preguntas. Y ¿vale? sí, eso, tenéis en cuenta que es una, un vídeo interactivo, o sea que en cualquier momento aquí estamos para responder. <risa> Perfecto, Sara. Pues nada, tú puedes empezar tu exposición si quieres. Vale. Pues mire, eh, bueno, el primer punto sería que a tener en cuenta es que nuestro jefe, pues nos busca eh, para cualquier cosa. O sea, mmm, confía en nosotros, quiere nuestra opinión y nos da responsabilidades. Es decir, pues si surge cualquier contratiempo, en vez de coger a cualquier compañero, ¿no? Pues va y nos busca a nosotros. O luego también eh, proyectos interesantes que puedan surgir, pues igualmente eh, nos deja a nosotros la responsabilidad de hacerlo. Cualquier co contratiempo, ¿no? Eh, Cualquier eh, cosa. Son señales buenas, ¿no? Claro, sí, sí. O si también quiere una segunda opinión de algo, si está haciendo quizás algo, ¿no? Pues tener en, que nos tengan en cuenta en, en, en primer lugar, eso siempre es una buena señal. Eso es positivo, ¿no? Sí, súper positivo. Eso es que está contento con uno. Sí. Vale. Luego también, eh, más o menos bueno, a lo que. Voy yo... a Sara, voy a hacer caso a los Prislines que me han dicho que a los invitados les ¿Sí? deje hablar. Vale. Y que tome notas. Y luego ya que haga las preguntas. Así que voy a, te voy a dejar hablar. Vale, vale. Ok. <risa> luego, eh, otro punto que me, me he estudiado, ¿no? Es que busca nuestro punto de vista. Es decir, si está, pues como digo, haciendo cualquier cosa, mmm, pues siempre nos va a preguntar. O sea, aprecia nuestra opinión y siempre, pues, eso, eh, busca nuestro primero nuestro, nuestra opinión. Y, bueno, básicamente eso. <risa> Luego, otro punto más sería que muestra interés en lo que hacemos. Es decir, que muchas veces eh, está él trabajando, él tiene su tiempo, está ocupado, pero en cambio él siempre aparta tiempo de su tiempo, ¿no? Para poder formarnos y al mismo tiempo que, que él trabaja, ¿no? O sea, aunque es un esfuerzo para él, pero él aparta de su tiempo para que nosotros podamos trabajar mejor porque le interesamos y porque le gusta cómo hacemos ese trabajo. O sea, le gustaría que nosotros desarrolláramos bien ese trabajo. Ahora el problema viene también cuando ya esto se repite demasiado, ¿no? Porque si ya está constantemente encima de nosotros y nosotros, pues quizás no nos enteramos de lo que estamos haciendo eso ya eh, es mala señal que esté tan tan tan tan pendiente de nosotros o sea es bueno que esté pendiente sobre todo al principio pero ya luego después ya no tanto vale tenés en cuenta no, que no demasiado no no, no excesivo claro, que, decir eh, o sea digamos que lo, lo, la, al principio es ya interés pero luego ya después es que ya no confía en nosotros es totalmente lo contrario porque claro está tiene que estar pendiente puesto que ve que no hacemos bien nuestro trabajo entonces eh, que intentemos casi siempre coger las cosas al principio, al principio, para que ya después ya le dejemos relajado al jefe y no tenga que estar ahí constantemente explicándonos. Claro, eso quiere decir que, al normal, por ejemplo, cuando empezamos un trabajo, es normal que nos esté explicando cosas y tal. ¿okay? Claro. Y que estemos ahí muy pendientes para luego que no tenga que estar repitiendo, ¿no? Sí, eso. O sea, si de primera mano les gustamos, él va a invertir de, de su tiempo en nosotros. Hay veces que incluso ni eso, o sea, a lo mejor al principio a cualquier encargado o a algún compañero que nos tiene que formar pues no le gustamos mucho de primera mano y como que no, quizás no invierte mucho de su tiempo eh, o esfuerzo ¿no? en, en intentar formarnos o a lo largo de nuestro trabajo, quizás estén, como ve que no trabajamos bien y luego nos tiene que enseñar otra cosa pues quizás como que ya no pierde su tiempo en, en formarnos, pero en cambio si sí apartan de su tiempo para eh, enseñarnos algo eso es buena señal. Perfecto al Sara perfectamente ¿Vale? entendido vale luego si le gustamos eh, no lo va a decir esto no siempre pasa así de acuerdo porque hay, hay diferentes tipos de jefes o sea los hay abiertos que te lo dicen claramente a la cara oye pues mira me gusta mucho cómo lo haces me siento gusto contigo me gusta que haces así el trabajo muy bien tal y los hay en cambio, más o introvertidos o, o, o de estos que piensan que, bueno, mira, mejor no se lo digo porque me gusta cómo trabaja, pero mejor no se lo digo porque pasa que se lo diga para que se relaje y ya mmm, deje de trabajar tanto, ¿no? Que también los hay así. Pero generalmente, si nos lo dicen a las claras, eso también es una buena señal. Porque nos está diciendo directamente eso, que, que nos aprecia o sea, que, y le gustamos. Otro punto más es que nos lanza nuevos retos y eso es Igual, ¿no? O sea, que confía en nosotros, que, que, que eso, que quizás pues le surge cualquier contratiempo igual o, o problema que tiene que hacer o quizás no quiere, nos quiere poner a prueba inconscientemente porque quiere confiar en nosotros y quiere saber, quiere ver hasta dónde llegamos. Entonces eso es cuando nos lanza un reto, pero eso no es que nos quiera fastidiar, sino que más bien está empezando a confiar en nosotros y quizás nos quiera extender y nos lanza un reto te para pone ver y si... alguna cosilla a ver qué tal la haces ¿no? Sí, un es como una especie de prueba, exacto, porque ya empieza a ver que tú tienes potencial, entonces pues dice venga, pues le voy a poner un reto a ver si le puedo hacer, ¿verdad? Es como un poco hay una prueba, ¿no? Una pequeña prueba sí, sí, sí. Que, que nosotros la tenemos yo, yo, yo te eso. entiendo, yo creo que los prisiones también, Sara, sí sí vale <risa> Luego, eh, también, importantísimo, cuando empieza a controlarnos y nos chequea. Podemos pensarnos, ay, madre mía, que me quiere controlar, qué tal, como un factor negativo, pero no que va. O sea, muchas veces es porque quiere saber si estamos a gusto en la empresa y si, eh, para que no nos vayamos de la empresa, pues eso, que nos pueda retener y tal, pues controlar eso, que, que estemos ahí. O sea, es en ese aspecto, no solamente es eh, controlarlos por saber qué es lo que hacemos y si estar encima fin de nosotros, no. Simplemente a veces también puede ser eso, ¿no? Que, que quiere saber si estamos felices en la empresa, pues porque le gusta cómo trabajamos y quiere que nos quedemos ahí. Entonces, hay que saber valorar un poquillo ese punto, ¿vale? Porque muchas veces puede ser eso, que quiera que estemos bastante tiempo. Y para su seguridad, pues nos controle, no sé qué. Susan, eso. que está ahora en el chat de YouTube, nos dice que comparte tu opinión. Sara. No lo está diciendo ahora mismo. Yo te lo transmito. Vale, perfecto. Luego también, eh, un jefe, pues, que está contento con nosotros, nos respeta. O sea, igual que nosotros de, podemos respetar, o sea, deberíamos respetar a nuestro jefe, pero un jefe no deja de ser persona. Con lo cual, si un jefe, eh, por muy jefe que sea, le gusta cómo trabajamos y nos valora y quiere que estemos trabajando con él, pues también nos va a respetar. O sea, es que no es algo que, que no podamos dar por hecho. O sea, el jefe nos puede llegar a respetar y también nos puede incluir, e involucrar, pues eso, en asuntos importantes. Para que, o sea, respetar es eso, ¿no? Que, que nos habla con respeto y que nos incluye en asuntos importantes. No, no nos pensemos que porque sea nuestro jefe nos tiene que tratar mal y hablar mal o lo que sea, no. Al revés, hay muchos jefes que respetan y que, de hecho, pues valoran y que te incluyen. En, te hacen sentir incluso importantes. <risa> te incluyen en retos importantes. Eh, luego, otro punto da más, es que eh, nos pueden llegar a ascender o nos pueden llegar a hablar de, de pagar más. Muchas veces, a veces, lo hacen. Que si a veces no lo hacen, si no lo hacen, nos explicará por qué. Pero bueno, a ver, tampoco con este punto quiere decir que eso siempre vaya a ocurrir, porque, bueno, el contrato es el contrato y ya de ahí no tiene por qué el, eh, pagar más. Pero muchas veces, cuando, cuando existe la posibilidad, quizás hay jefes que lo hacen. Pues, pues eso, que sepáis que si lo hacen, es muy buena señal porque eso significa de que nos quiere ascender y que seguramente está contento con nuestro, nuestro trabajo. Y como nos quiere retener, pues nos va a pagar más. Mm, suele pasar muchas veces cuando trabajamos eh, a nivel, eh, como digo, autónomo, quizás con una persona de, cuidando a alguien mayor, por ejemplo, ¿no? en una casa de edad. Muchas veces pasa eso, que se, eh, que se paga más. O en otros trabajos, en cambio, pues te ascienden. Bueno, pasa muchos trabajos. No, perdona que te interrumpa, nos dice Susan también ahora, dice, yo soy partidaria de que me digan cuándo lo hago mal y cuándo lo hago bien. Siempre es bueno como Alicientes. Ella también, prefiere claro, dice porque... que, que se lo digan. Uh -huh. Sí, o sea, a ver, que te digan que lo haces mal, está muy bien también. Y no por eso significa que a tu jefe le guste menos, sobre, sobre todo al principio, yo creo, ¿no? O sea, si tú estás aprendiendo una cosa y te están diciendo esto lo haces mal, pues está bien porque así aprendes. Ahora, lo malo, yo creo, eh, personalmente, sería que, que constantemente te está diciendo: Mira, esto lo haces mal, esto también, esto también. O sea, si constantemente te recibe recibes más críticas que elogios, ya ahí mosquete un poco, porque quiere decir que estás frustrando quizás al jefe. Y pues bueno, eh, a todos a mí nos gusta personalmente, yo creo que también recibir más en, elogios. objetivo que te iba a preguntar, Sara, ¿tú personalmente cómo querrías el jefe ideal, por así decirlo? A ver, a mí me gusta mucho. No puedas decidir cómo, cómo querrías que fuera, porque Susan nos dice que ella prefiere que se lo digan, tal. Como... No, sí, yo, yo también, ¿eh? O sea, yo prefiero la verdad ante todo por delante, pero ahora eso sí es verdad. O sea, considero que de las críticas constructivas se crece, pero también considero que de los elogios se da confianza y ayuda a que la persona también se pueda desarrollar más como persona. Entonces, un término medio, pero a lo que siente todo, eh, pues eso. Un equilibrio. O sea, tener... ¿Sabes lo que me pasa a mí, Sara? Que yo como jefe, ahora casi ya no digo nada. Y a veces <risa> pienso que me he pasado. Pero ¿Eh? es que ya, ya no, sé, no sé, A veces tengo esa duda. Ya. Bueno, Antiguamente yo creo que decía más que no, las cosas. Ahora que dejo que la gente como que se equivoque ellos mismos y que ya sí, descubrirán no. su error. O si se dice algo, quizás decirlo, pero como contacto, ¿no? Eso también yo creo que, sí, sí. que es bueno, importante, eso... saber decir las cosas. Claro, eso, eso por supuesto sí, sí porque tampoco sirve de nada que tú por callarte las cosas no igual estés tú también pasándolo mal como jefe y al final pues no vayas a contar más con la bueno, persona a tanto no, no llego ¿eh? porque ya como claro. mi carácter es muy así si lo estoy pasando mal lo digo claro <risa> pero como claro. generalmente no me hace pasarlo mal si sí. pues casi me callo además personas pero muchas yo, veces sí. es por no herir porque hay personas que es que incluso aunque lo digas no, con es mucho eso. tacto que siempre lo diría con mucho tacto Incluso así, ya, a lo sí. mejor por otras experiencias que hayan tenido, otros trabajos, eh, sí. y muchas veces pues me callo, pero no, pero generalmente viene ¿eh? porque la, la propia gente se, se da luego cuenta ella misma. No sí, sé, no sí. sé, tú qué opinas de eso? tú cómo... Yo opino que también es verdad, depende de la, del intelecto de cada persona. A ver, yo personalmente eh, creo que de vez en cuando sí si viene bien dar como un toquecillo ahí, ¿no? O sea, un consejo por lo menos para que la persona lo capte como indirecta, por lo menos, ¿no? ¿no? No quedarte solamente todo el rato callado porque tampoco sirve de nada que la otra persona no aprenda y que tú te quedes con la frustración. Entonces, eh, yo creo ¿eh? que es bueno, sí, dar un consejo contacto y... Pero ante todo no ser tampoco demasiado crítico igual porque también a la persona lo que le creamos es una frustración igual que, que tú te la puedes crear. ¿no? Claro, es que hay gente que es muy sí. sensible y, y, y vamos tienes que ir con súper, súper sí, sí. tacto. Y, y, ¿no? Claro, y a veces es hay gente que, tiene... que no, hay gente que admite mejor la crítica. Es que estamos tocando ya temas de la personalidad, del carácter también. Sí, sí, porque hay personas más inseguras que a veces necesitan como críticas más constructivas, otras personas necesitan críticas más como lo que dice esta chica, ¿no? Eh, críticas más reales y más directas. Entonces, bueno, también saber un poco analizar cómo es la persona. Pero bueno, ante todo nosotros como trabajadores, ¿no? Pues saber que eso, que, que los jefes cuando te dicen algo positivo, yo creo que es positivo también, ¿no? O sea, de nada me sirve, o sea, de nada sirve decir algo positivo si no pienso que si no piensas que es así. Yo sí, creo claro que cuando eso... una persona dice algo positivo es porque es verdad. <risa> no sé, no te lo callas, personalmente, vamos la gente he estado preparando el vídeo busca cómo saber si tu jefe está contento contigo cómo saber si tu jefe te odia cómo saber si tu jefe no te quiere pone aquí eh, cómo saber si, si te van a echar no, eh. del trabajo pues yo creo que eso es fruto de las inseguridades que se crean en los empleados también claro porque mucha gente eso por eso por eso quería hacer este vídeo porque tiene tiene inseguridades no saben si le Venga, gusta pues sufrir, ayúdales sí. que nos queda poco tiempo de emisión sí, vale, te vale. dejo todo para ti y nada bueno pues eh, otros otras cositas más que me he estudiado eh, muchas veces que los jefes que están contentos con nosotros pues no controlan quizás el tiempo de trabajo a lo mejor se fijan más en la productividad no y por eso no tienen no tienen en cuenta tanto en si ya has llegado igual cinco minutos tarde o, o te vas antes, ellos, mientras tú cumplas con tu trabajo, como que no controlan tanto tu es tiempo. Eso, eso es lo mejor, lo que importa es la productividad, más que estar ahí echándole sí. horas. Sí, y yo creo que incluso un jefe contento a veces incluso te deja ir antes, muchas veces, ¿no? Como a un método, o sea, a prueba de premio, ¿no? En plan de, bueno, pues venga, vete antes que tú me has ayudado muy bien hoy y yo creo que, bueno, no sé. Sí, puede sí, llegar claro, carta, por ¿eh? supuesto, sí. Hmm. Bueno, Pero... aquí es que aquí en, Pris, en Prisline ya no tenemos horarios. Aquí ya cada uno trabaja cuando quiere. Pero claro, eso es. Somos pocas empresas así todavía. Y también depende del tipo de empresa, porque claro, hay otras que hay que ir físicamente. Sí. Pero en PRISLINE todo es por, por producción, todo. Se ve, todo. se ve. Ya no hay horarios, no sé. de verdad, ¿eh? Yo estoy fe. Pero hace ya muchos años pero claro hay otro sí. tipo de trabajos a lo mejor a, les están haciendo fichar a la gente ya, sí. claro es que hay trabajos en los que no te puedes permitir el hecho de que te den más tiempo que ya vas por fichaje o sea, yo hablo en los trabajos de los que sí que te pueden llegar a valorar más por tu trabajo que por tu tiempo o sea cuando hablo es a nivel yo, yo no creo genera que siempre tiempo. hay que valorar a las personas por su trabajo yo creo por su resultado quieres decir verdad más que por su tiempo Sí, vamos, yo como jefa lo haría así también, claro. más que por el tiempo, por la calidad. Por la calidad, sí. exacto, por el resultado, por el trabajo. Cierto. Bueno, Sara, y luego pues también sí. otra cosa que me ha que me he estudiado sí. es que coge confianza con contigo. Yo creo que los jefes cuando muchas veces ya empleado jefe cogen confianza es buena pienso yo también. Que es buena señal, ¿no? Porque eso significa que está a gusto contigo también como persona y que ha cogido confianza contigo como trabajador eh, y ya, pues, bueno, eh, él quizás se, se, se toma el atrevimiento, ¿no? Por así decirlo, de hablar contigo incluso hasta de otros empleados o de, eh, de otras cosas de su vida general, de incluso su vida privada, ¿no? ¿Por qué no? Porque hay veces que ya que se con la confianza pues se puede llegar a, a tener ese tipo de conversaciones. Y, y yo creo que es algo que también al empleado le da confianza y le da seguridad un poco o sea el hecho de que su jefe llegue a tener una relación tan, no solamente profesional sino también un poco más eh, personal que vamos yo creo que eso siempre es positivo no sé tú qué opinas Luis sí pues también eh, totalmente de acuerdo contigo mira nos está diciendo ahora en el chat en directo dice que qué opina ¿Qué, qué opinas, Sara, de las nuevas normas estas que hay de fichar? Pues Como a lo ver. decíamos hace un momento, ¿no? Sí, que fichando, claro, no pueden A veces yo creo que se valora más el tiempo casi que la calidad o la productividad. Bueno, las la dos cosas puede, puede que se valoren las dos cosas, ¿no? Pero yo personalmente, bueno, pues si es un trabajo que es así, vale, pues lo acepto y si no, pues también. Pero en el caso de que sea sin fichar, muchas veces el jefe, pues si no tienes que fichar tanto yo creo que es positivo que te diga que no controle tanto tu tiempo sino más bien lo productivo que eres es lo que estaba hablando antes un poco más Perfecto Sara <risa> y luego el último punto que quería recalcar eh, es que pues sobre todo y ante todo se nota que eres una prioridad o sea, cuando tú notas, que eres, tú notas que eres una prioridad eh, para tu jefe que incluso habla bien delante de, de ti a tus compañeros o que incluso anula tu sus reuniones por ti o que incluso quiere adaptar su horario por ti o lo que sea cuando se nota que tú eres una prioridad ya ese, con ese punto ya sí o sí yo creo que yo diría más bien 100% le gustas y está contento con tu trabajo porque cuando no está contento desde luego prioridad mucha no es yo creo que más bien se quiere desquitar de ti así que como punto final y no menos importante diría que ese, nuestra intuición por así decirlo nos diría no también que somos una prioridad para nuestro jefe. <risa> y bueno, pues eso es un poco todo lo que yo me he preparado, Luis. Pues muy bien, Sara. Que, mmm, también nos dice Susan, dice, mmm, dice está diciendo en el chat, yo opino que el nivel de la productividad depende de la confianza y libertad que nos dé el jefe. Sí. O sea, el nivel de la productividad dice... Sí, que, que depende un poquito de, de la libertad que se le dé. Hombre yo por mi experiencia lo que he aprendido es que lo mejor es dar libertad a las personas que si son responsables cuanto más libertad las des efectivamente mejor lo van a hacer Yo creo si que si no son responsables pues ellas mismas se van a, a gestionar Sí, también yo dejo yo personalmente en mi empresa voy dejando que, que cada uno vaya evolucionando y ya está sí. yo es lo que he aprendido no, de, antiguamente de... yo no era así era más controlador pero hace ya muchos años que vamos ahora a veces pienso que incluso peco de dejar demasiado a la gente pero pero no me arrepiento porque en el 90% de los casos luego el resultado es mejor incluso de lo que yo me esperaba por haberles dejado libres por así decirlo yo creo que si das con personas responsables que quieren trabajar bien y que en realidad quieren crecer profesionalmente es una buena opción porque la persona sí se va a sentir como con un poquito un cargo más alto. Sí, se va, va a desarrollar poco... más ella misma. Sí, se va a desarrollar. Un... Sí. Pues mm. eso la va a hacer crecer. Me ha pasado sí. en alguna ocasión. Bueno, yo, mira, generalmente la gente que ha fracasado en aquí en Prisline dentro ha sido porque tenían demasiada responsabilidad de lo que eran capaces de asumir. Oh. Sí, fíjate. No, sí no pasa nada, ese. pero sí, el o sea, eh, por exceso de, de libertad, por ahí. Claro, no han sabido gestionarlo. A lo mejor estaban acostumbrados a otro tipo de trabajo en el que te marcan muy bien lo que tienes que hacer. Y aquí, toma tus herramientas, se te enseña y, y vuela. Pero sí. ha sido pocos casos, eh. generalmente, vamos, 90% no me arrepiento. Claro, sí. no, sí. Tú en los trabajos a ver... que tienes, como. ¿Qué has tenido Sara? ¿Cómo han sido los jefes más o menos? ¿Has tenido alguno así que te haya gustado más que otro en general o... A ver he tenido un poco de todo pero personalmente de los que más me han gustado son pues eso, como lo que dices que te dan más libertad que son más abiertos que hablan contigo de tú a tú y yo creo que eso es porque ha sido una buena señal también de que les ha gustado mi trabajo o sea, pero no los jefes que casi ni conozco porque están metidos en su oficina y no tienen tiempo en general para nadie, no solo para mí. Um, a ver, lo respeto y, y vale, pero personalmente me gustan más los jefes que son más abiertos y que me dan libertad y que al ser posible pues sí, pues se elogian porque eso siempre ayuda un poco no solamente a la autoestima de la persona sino al mismo tiempo a la seguridad de su trabajo y, y eso al final ayuda a que la persona se desarrolle más no solamente como persona, sino también a nivel laboral. Siempre y cuando, claro, la persona quiera desarrollarse como persona. Si no, pues. Claro, si no quiere, pero pues mira, pues eso ya. Ah. Es, esa persona sabrá. Sí. Pues nada, Sara, si quieres añadir algo más y. Y si no, pues hasta el próximo tema que nos prepares. Brislinner, bueno. Sara, ¿quieres añadir algo más antes de nada, Sara? No, yo ya lo tengo todo lo he dicho todo vamos a vale. generar no sé si tenga alguien alguna duda o algo así más bueno las dudas que, que los que lo veáis luego eh, ponernos las dudas en los comentarios del vídeo las preguntas que queréis hacerle a sara o a mí pues ponerlas ahí en los comentarios y, y os iremos respondiendo bien por el mismo comentario haremos un vídeo de respuesta vale vamos a hacer un vídeo dentro de poco respondiendo todas las preguntas que se han acumulado que nada Prislines, que, que muchas gracias por estar ahí muchas gracias a ti también sara y nada, y, y nada a sara te vemos el próximo martes cuando tú decidas vale Puede ser el que viene o al otro según según los temas que vayas preparando y a, a mí Prislines, me veis dentro de 48 horas intentaré en 48 horas volver a emitir vale vamos a intentar hacer un vídeo pues eso cada 48 72 horas siempre en directo siempre emite en directo. Pues muchas gracias Chris Lines, muchas gracias Sara y, y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.